Eh, saludos soy Israel Banquera y en esta hora les voy a mostrar cómo hacer para grabar la pantalla de netflix eh, ya que he subido varios tutoriales y a algunos no les ha funcionado cierto entonces esta vez lo estoy haciendo directamente del el celular eh, ya que algunos dicen que me funcionaba por lo que lo hago en el, en, desde el computador no yo solo comparto la pantalla del celular al ordenador y ya pero es lo mismo pero esta vez les voy a, lo vamos a hacer con una aplicación en este momento si yo comienzo a reproducir netflix si comienzo a reproducir netflix les va a salir en negro, sea, ustedes no van, no, no van a ver lo que yo estoy reproduciendo porque sale en negro la pantalla cierto si le damos ver a esta película aquí les va a salir en negro ahí no están viendo nada cierto y ahí está reproduciendo, solo escuchan el sonido pero vamos a Vamos, a, vamos a, a, a quitar esto, vamos ¿no? a solucionar esto, vamos a solucionar, a solucionar esto. Eh, on, okay. Bueno, entonces ahora yo lo voy a reproducir y va, y van a ver el, el fondo, no se va a ver en negro como lo vimos ahora. ¿no? Entonces lo único que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a irnos a la Play Store en el caso de, eh, de los iphone también pueden descargar esta de aplicación porque es compatible para iphone también cierto pero este video es para cualquier celular pero eh, más que todo dirigido a los de iphone que no les ha funcionado a muchos eh, a algunos les funciona a otros no entonces vamos a hacerlo esta vez para todos los tipos de celular y sin ningún inconveniente entonces vamos a irnos a la play store en el caso de iphone también la pueden descargar desde la tienda de iphone que les va a funcionar, o simplemente descargan el APK y lo instalan en el, en el celular iPhone y funciona debido a que ya lo he probado con el iPhone de un amigo y funcionó a la perfección entonces vamos a, buscar, a escribir aquí Rive, se escribe Rive, Rive y vamos a darle clic esta primera opción, vamos a descargar esta aplicación igual bueno, en la descripción de este tutorial les dejo la, el enlace de esta aplicación para que no tengan que venir hasta acá entonces vamos a descargarla Ahí ya se está descargando, esperamos eh, aproximadamente un minuto Que demora la descarga, no quiero cortar el video para que no ve, para que vean que todo es correcto Y para que sigan exactamente mis pasos Lo otro que les quería decir es que si, lo van, a, si van a hacerlo desde el ordenador eh, también en mi canal hay tutoriales de cómo hacerlo en el ordenador Así que pueden ir bajando, los vídeos van mirando Y van a encontrar cómo capturar Netflix Desde el PC o simplemente cómo grabar pantalla de Netflix Y automáticamente ya sabrán que hace referencia al ordenador Porque cuando es de celular yo pongo específico en el título Que es para celular Y con esta misma aplicación lo pueden hacer para otras plataformas y otro que les quería, otro que quería, otra cosa que les quería decir es que si van a capturar Netflix eh, en otra plataforma y no está en la aplicación, también hay un video en mi canal de cómo hacerlo desde cualquier plataforma. Ahí van mirando los videos que conciernen a Netflix y encuentran el que necesiten. Igual ahí está, ahí están los videos para todo tipo de forma, o sea que no hay excusa de que no pueden grabarla, eh, ya que les muestro todos los truquitos ahí en, los, en todos los videos. Así que si lo necesitan, pues pueden explorar ahí el canal y encuentran videos. Ese es el único esfuerzo que van a hacer. Ya lo más duro lo hice allí para, que les, para facilitarles todo a ustedes. Ya o sea que ya no es cuestión de que no les funciona o que no encuentran el tutorial. Porque ya les dije que ahí en mi canal está y pueden ir a verlo. Bueno, ya está llevando el 75% la descarga. 77%. Ya va a terminar. Solo esto, esto es cuestión de paciencia. En el caso de los eh, mexicanos y españoles, yo veo que no tienen <ríe> casi paciencia. Les gusta que uno vaya al grano de una vez, solo que hay algo que deben entender es de que hay personas que no tienen nada de conocimiento de esto y entonces hay que hacerle las cosas así. Pero en el caso de ustedes, pueden irlo adelantando si quieren. Bueno... Eh, Allí ya he terminado la descarga, ahora voy a buscar la aplicación vamos a es esta que está aquí, Rhyme, la abrimos para registrarnos en ella simplemente sesión sesión con Facebook eh, Twitter o con eh, Google, con la cuenta de Google pueden iniciar sesión y registrarse ya no es necesario que se registren, simplemente inician sesión y ya vamos pasando aquí, vamos pasando y aquí en mi caso lo voy a hacer con Facebook porque tengo mi cuenta de Facebook iniciada en este celular entonces automáticamente se conecta y ya entonces van haciendo estos pasos en el caso ustedes lo pueden hacer con las otras opciones que les sale allí vamos a dar clic en OK permitir solo app en uso vamos clic allí entonces vamos a darle clic aquí abajo en esta opción de está el signo más y vamos a, en este caso vamos a grabar eh, Netflix, lo pueden hacer con las otras plataformas que están aquí, vamos a dar Netflix vamos a iniciar sesión en Netflix, es como eh, para iniciar sesión en Netflix es lo mismo que en la aplicación de Netflix, porque esta es la misma aplicación solo que aquí lo estamos haciendo con Rive, entonces vamos a poner la cuenta voy a poner cuenta vamos a poner la contraseña ahora ahora si iniciamos sesión lo otro es que cuando inician sesión y no les inicia la primera, no les funciona la primera cierren la aplicación y vuelvan a hacer no se queden con, so con lo que les doy aquí aquí. bueno entonces ahora ya no, no olviden que no hace mucho les abrí la película una película y no funcionó cierto se veía negro la pantalla pero con este en cuanto le dé alguna ustedes van a ver que se va a reflejar lo que esté pasando en la película debido a que lo estamos haciendo con esta aplicación rife entonces abrimos aquí esta película vamos a reproducirla quizás a la primera le diga que no pueden reproducirla vuelvan a intentarlo, lo que les va a funcionar yo ahora estaba grabando este mismo tutorial pero se me pasó algo entonces lo borré y me sucedió eso eh, y les expliqué, pero ojalá y vuelva a pasar para por si a ustedes les sucede lo mismo. Ah no, salió de una. Entonces. Ah, y con esta aplicación pueden compartir todo con amigos. Eh, parejas. Si tienen. Pueden ver la misma película. Bueno, aquí ya se está reproduciendo. Miren que se está reflejando el fondo. Pueden ver el planeta. Pueden ver el planeta, las letras, el Universal y todo ello. Debido a que lo estamos haciendo con Rice. Entonces, esto para cualquier celular, pero lo estoy haciendo más que todo dirigido a los de iPhone, ya que no les quiere funcionar a, alguna, a, algunos, a algunas personas. No les funcionan los eh, métodos que les he dejado. Entonces, no lo puedo hacer, no puedo seguir reproduciendo la película, debido a que me eh, eliminarían el video, ya que esto es Netflix, ¿no? Entonces eso ha sido todo por hoy y espero que me hayan entendido. Si tienen otra duda me lo pueden solicitar ahí, me lo pueden escribir ahí en la me lo pueden dejar en la descripción de este tutorial y yo les estaré respondiendo. Miren que este video lo estoy haciendo porque a unas dos personas no les funcionó. En iPhone el otro tutorial. Entonces, ahora les paso el enlace, los dejo en la descripción del, eh, del comentario que me dejaron. Los dejo ahí abajo en la descripción del video. Junto al comentario que me dejaron. Para que vean que así les funciona en iPhone. O en cualquier otro celular. Entonces eso ha sido todo por hoy. Y perdonen la demora. Ya que tengo que hacerlo bien para personas que no saben. No tienen idea de esto. Hasta la próxima y chao.